Tanta, tanta, tanta, tanta, para no se sé quedar aquí, para no sanda, boch, para no sanda, un boch desgraciado, atrapado, que está acá, que está bien, que está carcaza, carcaza, La pregunta que introduce la obra teatral Limbo es... ¿Qué pasa cuando te identificas con un género que no es el que tu cuerpo determina? La pregunta y toda la obra giran en torno a la reflexión sobre la identidad de género, el cambio de cuerpo y la militancia de la visibilidad trans a partir de las experiencias de conocidos activistas transgénero como Paul Gallufré y Miquel Misé. La historia del tránsito de Berta en Albert, que duda, que se reivindica, que dialoga con su yo interno y pasado, mientras la sociedad le empuja a certezas que no siempre son fáciles. Esta idea es de... que yo fui muchos una amiga, eh, la María, vaig estar un tiempo verla, y cuando me em encontré ella era el Miquel. Y... Yo que em creía una persona muy oberta, muy libre, yo bueno... Em va dóna una lección de vida porque me de que ni era tan abierta ni era tan lliure y que me em va de una manera, no afectar, sino que me em començar a hacer preguntas, que ho jutjava un munt de cosas. Esto hace unos anys. ¿eh? Y con el temps, i anant entrando en materia, vaig pensar que era una cosa muy importante de visibilizar. mitjançant el que también puede ser una vía muy maca de, de comunicar cosas, de abrir debate da visibilizar una mica la situación que hay Y suspes, suspesa, como si todo Una Limbo es la historia del tránsito, de la reflexión sobre el deseo de un cuerpo que no es el propio y la reflexión sobre el propio yo, los dos yo, el pasado difícil, el presente vivido el futuro posible a partir de la visibilidad y el cambio, a partir del cambio total o de la militancia del tránsito. Para mí también era muy importante que, que, la hora es crua y tiene un punto de angocia, que, que, que no dejes de ser esperanzadora, que el misacho no dejes de ser una mica libre. La esperanza, los miedos, la felicidad, el descubrimiento, la angustia, se van mostrando en la obra a partir de la danza, la música, la actuación y la voz de la actriz, bailarinas y la música en directo, que hace vivir las emociones de Albert Berta en la propia piel, hace plantearse preguntas y reflexiones en torno a la identidad y de los modelos y los estereotipos de comportamiento de mujeres y hombres en la sociedad. Limbo es una creación de la compañía La era de las Impunchiplas, formada por Clara Pella, pianista y compositora, Mariona Castillo, actriz, Ariadna Pella, coreógrafa, Tatiana Muneis, bailarina, Miriam Escurriola, directora y Marc Ruzic, dramaturgo. Estará en el Teatro Gaudí hasta el 1 de marzo. Es una obra transgresora en la forma y el contenido que nos dejará con dudas, que desvanecerá certezas y prejuicios.